Saja. oye Saji, ¿dónde estás? No lo sé, Asin, algo nos debió haber pasado. ¿En serio? Algo como que. No lo sé, pero eso me incomune, y hay mucha luz. Oye, Asin, creo que estamos. Puertas, casa. Si mira, de aquí debe ser el cielo. Vaya, ¿quién lo hubiera pensado? Vamos a formarnos. Adelante, Esperen, ¿quiénes son ustedes vos? Usamos Ali y Yasin. Lo siento pero tendrán que ver al supervisor. Ustedes dos son muy traviesas, me da miedo mirar sus expedientes, no tengo alternativa así que se irán al infierno. ¿Qué? Por favor denos una oportunidad. Si nosotras hemos hecho muchas cosas en nuestra infancia. That was wonderful. Let's try another action. I'm gonna build an egg contraption with fire. Now I just have to wait a while. It may take 30 or so minutes for the acorn flower to. Pero eso pasó desde los últimos años. Yo ya no soy así como Hate Grader. Así que si reviso sus actividades desde los últimos 12 meses más o menos, voy a comprobarlo si es cierto. Basta, yo conozco a los de su clase, mentiras, engaños y más mentiras. Ustedes dos están en un problema, se me van al infierno. Demasiado tarde para eso, lo siento mucho, espero que aprendan la lección. Vaya que rara experiencia. Oh, my God.